Ahora viven en pequeños enclaves. Mientras, el único modo que tienen los esto, asentamientos que es humanos es dispersos el de comunicarse, en el que el juego está completo son individuos solitarios, y tienen los, de, los DLCs, para viajar todo, por los y lo vamos a tiermos. jugar desde el principio. Se supuesto. les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior.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 forma irreversible bueno, maricondos maricondos puede que sí yo no yo no quiero tener en un mundo como este como este como este puerta está cerrada. No te preocupes. Busca el viejo autobús. ¿Un autobús? En el momento cero, un autobús se estreñó contra el hospital. Atravesó el muro. Puedes entrar por allí. Dado que nadie pudo entrar, es muy probable que quede algún marcador. <risa>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 has recibido un objeto que ha sido colocado en el aire de no me dejas para el hospital, no, no va a ser una buena idea mira, yo sinceramente del autobús no lo veo él no tenía salvación y aparte de ese no que yo sepa lo siento no pasa nada quién con dos dedos de frente Ay, querría tener hijos no en un segundo como este y esto bueno, bueno. Oh, mierda No, a, la Anda, a la puerta A la, la puerta Esta puerta, puerta está cerrada No te preocupes, busca el viejo autobús, ¿Un sí, autobús? El viejo autobús es ese En el que está momento cero, ahí. un autobús se estreñó contra atravesó el muro Aquí. Puedes entrar por allí Dado que nadie pudo entrar es Estoy en la entrada principal. Te he marcado una entrada segura. Te espero en el vestíbulo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, no quiero, no quiero violencia Oh, estamos civilizados ¿eh? Entre especies no quiere, no quiere, no quiere. Ay, hombre Ya tengo que ver complicado de mi vida, eh! un poco todo esto, lo siento, bueno, en realidad no lo siento, pero bueno, tenía que coger las cosas de mi mochila, bueno, hasta luego, oye, muy bonito todo esto, ¿eh? Todo bien preparadito y limpito, todo. Muy bien. A ver... Por aquí. ¿Eh? Por aquí. Un gran edificio, ¿verdad? El S.A.I. tomó varios como este para la investigación de medicamentos. Cuando todo se fue a la mierda, utilizaron voluntarios para la investigación. Les pagaban muchísimo dinero. ¿Y cuál fue el resultado? Una gran mierda. Ya casi estamos. No tenemos mucho tiempo. No te alejes de mí. Ah, ah, la puerta está cerrada. ¿Sabes abrir cerraduras? Claro. Gira la llave. ¿Y cuando no tienes llave? Hakon, he viajado miles de kilómetros. ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale, solo preguntaba. Creo que todo el instrumental que necesitas estará en esta sala, maestro. Encontré chatarra. ¿En esta? Sirve para hacer ganzúas. Vale, ok. ¿Quieres que hagas y 52 del tiro. Eh, buen trabajo. Bien. Me da que tenemos 52, ¿eh? Creo que es para aquí. Ah, más para acá. No. Ahí. No me tomabas el pelo, ¿sabes lo que haces? No me queda otra. Me vi obligado a aprender. tú sigue cogiendo cosas Esa es limpia Cosas Todo lo que puedas, tú todo lo que puedas lo coges Vaya mira. estos son tubos para bajar divertido como se tuvo que morir estos dos y este bueno este subía o bajaba sea lo que sea, oigan, señores no saben la cantidad de veces que te puedes encontrar con un Bien, bien. Eh. Vale, qué joder. Una ayudita. Venga. ¿Eh? Eso no servirá de nada. Gracias. Mía, ¡Mía! Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? ¡Mía! En la pared no. Deja de hablar y dame la mano. puta se va a enterar. Ellen, ¿Todo bien? Sí, seguro. No te calles. Este hospital he estado en uno parecido antes. ¿Una instalación del SAI? Bueno, hay varias por la ciudad. Estoy recordando cosas. La persona a la que busco es mía, es mi hermana. Aquí había un tipo llamado Waltz. No sé, está todo confuso en mi cabeza. ¿Reprimiste un recuerdo? Como hice yo con mi tercera esposa? Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Gracias. Amigos... Creo que vamos a dejar, por hoy, el juego, ya llevamos casi tres horas, increíble. La verdad es que tengo ganas de escapar y luego tengo que editar el, el vídeo, un poco, aunque sea... No sé por qué hablo... De ya hallar, en la idea de sí. ...tendremos que pasar por delante suyo... ...si te agachas y te mueves lentamente... Dos. ...no te deberían a percibirte... ...un rollo con los comandos... De voz? Que es demasiado voz... ...no a poder... ...en un juego... ...supongo que ya lo sabes... ...lo sé... ...creo que era el de Adislam... ...a ver si es verdad... ...y lo de las cartas no me ha quedado muy claro, pero bueno... amigos. Ahora sí. Os dejo y os espero en el próximo Toxic Channel con ustedes El vengador tóxico.